bienvenidas hoy jueves con toda la información económica en nuestro país y como todas las tardes es un placer poder estar con ustedes para informarles la situación económica que recorre cada departamento de Bolivia. Les doy la bienvenida a un programa más de reactiva Bolivia. Bienvenidos. hablando acerca de los logros alcanzados en esta gestión y uno de los logros sin duda son eh, la exportación de manufacturas, quien ya ha alcanzado un nuevo récord en exportaciones. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que a octubre de este año Bolivia registró un nuevo récord en las exportaciones de manufacturas por un valor de 5.831 millones de dólares y un volumen de 3,9 millones de toneladas, cifras que se constituyen en las más altas alcanzadas por la industria boliviana. Los principales productos exportados son los subproductos de soya, girasol y el oro metálico, pero también destaca los productos manufacturados en los rubros de sustancias y productos químicos, productos alimenticios, azúcar, alcohol, prendas de vestir, leche en polvo, manufacturas de madera, preparaciones alimenticias de aceites vegetales, productos de papel y cartón, entre otros. El volumen exportado de 3,9 millones de toneladas representa un crecimiento de 29% respecto a similar periodo en el año 2021, cuando se alcanzó a 3,1 millones de toneladas de productos manufacturados. El valor de la exportación de manufacturas de este año significa un incremento en 28,5% en relación al mismo periodo de 2021, cuando se alcanzó un valor de 4.539 millones de dólares. temas, desde el lanzamiento del SOAT 2023 hasta la fecha ya se han comprado 40 mil Tres cuartas partes de esta compra corresponde al sector público y un tercio corresponde al sector privado. Hasta ahorita, hasta hace un minuto, estamos superando las 40 mil rosetas vendidas a lo largo de todo el país. ¿no? Y algo que está acá es, o que llama la atención es que tres cuartos de las de las rosetas o de los SOAT que están siendo comprados, eh, obedecen al sector eh, público y un, y un tercio más o menos de, de ese sector eh, privado no particular. Así que pues, una, es una noticia que hasta ahora tenemos como le digo más de 40 mil. Este año nosotros pretendemos cerrar la gestión este, con la venta de SOAT 2022 este, en 1.5 millones, ¿no? Y para el siguiente año nos estamos eh, proponiendo vender 1.6 millones de, de, de rosetas del SOAM. ¿no? Donde hay may, mayor compra es en, es en La Paz, es en La Paz donde hay mayor compra este, y luego está Santa Cruz. ¿no? Y el gobierno nacional a través de la empresa de apoyo a la producción de alimentos garantiza y esto para la tranquilidad de las amas de casa garantiza el maíz, el maíz que es parte fundamental para la producción de leche, para la producción de pollos y otros alimentos y otros alimentos por supuesto que se compran sobre todo en estas fiestas que ya se acercan y en este sentido el MAPA ha garantizado la provisión de maíz al sector pecuario. El gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora ha distribuido el grano de maíz alrededor de 3.360.000 quintales de maíz al sector pecuario nacional, al pequeño y mediano productor. Ese volumen está garantizado hasta este año. Vamos a seguir distribuyendo el grano de maíz, para a un costo de 65 bolivianos el quintal. La empresa de los bolivianos Emapa está sembrando aproximadamente de 36.689 hectáreas de grano de maíz, por lo cual eh, el año 2023 va a estar garantizado plenamente todo el, todo el sector pecuario nacional que... Eh, trabaja con EMAPA, nos referimos a los pequeños y medianos productores eh, del sector avicultor, porcinicultor y el sector lechero. Vamos a hablar acerca del presupuesto general del Estado 2023 porque ya se destina, se tienen Recursos que llegan ascienden a más de 243 mil millones de bolivianos y el presupuesto general del Estado va a priorizar sobre todo el tema de salud y educación. importante para el país porque en una condición y en una situación donde la economía mundial tiene problemas de estancamiento y de inflación, es decir, los países en general en el mundo no están pudiendo crecer pero tienen altas tasas de inflación, en ese contexto donde también persiste el tema del COVID, pero además presiones inflacionarias en sectores como combustibles y el tema de alimentos, el presupuesto general del Estado para Bolivia el próximo año considera un crecimiento del 4,86%, es decir... Pese a esas vicisitudes internacionales, Bolivia continúa con una proyección de crecimiento positiva, además de que el tema de la inflación continúa siendo una de las más bajas de América Latina, además de que el tema del déficit fiscal continúa en un descenso franco desde el año 2020, después que asumimos el gobierno con el presidente Luis Arce. En concreto, el presupuesto del próximo año va a sumar 243.950 bolivianos. Esto significa un 3,8% más que el presupuesto de la actual gestión. Y en otros temas, y ya lo habíamos adelantado ayer, vamos a hablar acerca de la calificadora estándar Ampurt, porque Bolivia ha recibido una calificación Debe. Para que usted comprenda mejor qué significa esta calificación, aquí se lo explicamos, estamos hablando de que Standard Poor's tiene nueve calificaciones, que califican básicamente la economía de un país. Bolivia está en la sexta posición. ¿Qué significa esto? Y según la calificadora, a partir de la sexta posición hacia arriba significa que hay una estabilidad económica y a partir de la séptima calificación hacia abajo ya se puede ver vulnerabilidad en las economías. Esto se traduce a que Bolivia continúa siendo una economía cada vez más sólida y cada vez más sustentable según esta calificadora internacional. calificadora Standard Poor's revisa la calificación de riesgo de Bolivia a con perspectivas estables, similar nivel de calificación crediticia que se tiene con las calificadoras de riesgo internacionales como Fitch Ratings. Esta calificación se traduce a que la recuperación económica continúa y las medidas de contención del gasto reducirán gradualmente el déficit fiscal de Bolivia con el fin de que la deuda del Estado se estabilice. En su reporte, esta calificadora reconoce que la reciente operación de manejo de deuda redujo obligaciones de pago de deuda comercial para 2023. Esta operación de manejos de pasivos junto a un acceso continuo a financiamiento oficial y comercial ayudará a mantener la liquidez externa y gestionar un aumento. El documento destaca además el historial de la baja inflación del país y la reconoce como la más baja de la región. También valora la baja dolarización en el sistema financiero y el servicio de la deuda manejable para los próximos dos años. Señala además que las políticas fiscales y monetarias implementadas después de la pandemia de COVID-19 han ayudado a la recuperación económica y revirtieron gran parte de las consecuencias sociales de la recesión económica en el año 2020. De igual manera, reconoce que los préstamos de mora representan alrededor del 2,2% de los préstamos totales y que están completamente cubiertos por políticas de previsiones conservadoras y la alta proporción de préstamos garantizados. Y vamos a hablar del sistema financiero porque el Banco Central de Bolivia impulsa el BCB navideño. Hasta el momento ya hay 1900, eh, 1900 bonos que ya se han adquirido otra vez, las personas han podido adquirir estos bonos. Aquí le contamos más detalles. Bueno, el Banco Central de Bolivia como ya es tradicional en estas épocas del año ha emitido el bono BCB navideño, ¿no? Esta esta este bono lo que persigue es brindar una alternativa de inversión confiable, segura y rentable para los pequeños ahorristas y la población en general. El Banco Central ofrece dos alternativas. Una primera alternativa que ofrece un bono a una tasa del 6.5% para un plazo de nueve meses. La segunda alternativa ofrece una tasa del 6.95% para un plazo de un año y medio. Cada bono tiene un valor de mil bolivianos y la persona puede comprar hasta 200, hasta 200 bonos, lo que equivale a decir 200 mil bolivianos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para adquirir este bono? Son dos. Primero, que la persona sea mayor de 18 años y cuente con un documento de identidad vigente, ya sea el carnet de identidad o el pasaporte, ¿no? Aquí quiero aclarar que a la fecha ya se, ha, ya se ha vendido en estos bonos alrededor de 190 millones, que comparados con la gestión pasada es mucho mayor, lo cual nos está reflejando una buena aceptación de la población en general. ¿Desde cuándo se ha iniciado y hasta cuándo va a estar este bono? Este bono ya está vigente, está disponible ya para, poder, eh, para las personas que quieren comprar. Entró en vigencia el 18 de octubre y va a estar disponible hasta el 28 de febrero del 2023. Y reiteramos las cifras, hasta el momento ya se han comercializado 190 millones de bonos. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa, pero al volver seguiremos con más información. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Ya a continuación le comentamos los operativos que está realizando la aduana nacional. Uno de ellos, por supuesto, es la intercepción que se hizo a tres vehículos donde se ha decomisado mercancía ilegal valorada en un monto de medio millón de bolivianos. A la población que ante las fiestas de fin de año, la aduana nacional ha incrementado los operativos de control realizados. Es así que en estas últimas fechas se han hallado tres vehículos eh, que transportaban dos toneladas de sopa usada, 872 cajas de bebidas alcohólicas y eh, 5200 aparatos electrónicos que transportaban sin la documentación que acredite su, su importación legal. Esta mercancía está evaluada en más de medio millón de bolivianos. Eh, los operativos han sido realizados en inmediaciones de la localidad de Achica Riba y la casetera Charaña Caquiavill. Dos primeros operativos se ejecutaron el 23 de noviembre y una semana después un tercer operativo, es decir, el primero de diciembre. Eh, todos estos operativos han sido encabezados por, lo, por técnicos de la Unidad de Control Operativo Estratégico de la Aduana Nacional en coordinación con militares dependientes del viceministerio de lucha contra el contrabando. Es así que el pasado 23 de noviembre a horas 21 aproximadamente, se halló un minibús color blanco marca Isuso con placa de control 367XEI que transportaba prendería usada, es decir, chamarras, chompas, pantalones, todos estos usados, que como bien sabemos es mercancía prohibida de importación. Este operativo fue realizado en la localidad de Achicarriba. Sin embargo, el mismo personal, unos minutos más tarde, también halló otro vehículo, un minibús marca Nissan con placa de control 836 PNF, que también llevaba estos fardos de, de ropa usada. Posteriormente, en colaboración con, el, con personal del viceministerio de lucha contra el contrabando, se interceptó un camión marca Volvo que tras su inspección se encontraron 5200 artefactos electrónicos, es decir, impresoras, televisores, escáneres, y demás, ¿no? Además de 872 cajas de bebidas alcohólicas, entre ellas cerveza, whisky y ron. ¿no? Asimismo, comunicar que dentro del 1 de enero al 30 de noviembre, la aduana nacional concretó 13.296 operativos de control, lográndose incautar en mercancía de contrabando en un valor de más de 652 millones de bolivianos específicamente en lo que respecta al departamento de la paz eh, se comisó a un valor casi de 186 millones de bolivianos en 3.447 operativos la ropa usada como es mercancía prohibida de importación procederá a hacer su destrucción a través de una subasta ecológica y en el caso de las bebidas al ser prohibidas de subasta y adjudicación procederán a una destrucción directa Música 14.862 millones de bolivianos es el monto recaudado por la Aduana Nacional, monto que representa una cifra histórica en recaudaciones por esta entidad y la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, ha destacado que de este monto, todo este monto se va a ir más bien al Tesoro General de la Nación para destinarlo a la inversión pública. A noviembre de este año, la aduana nacional logró recaudar 14.862 millones de bolivianos, la cifra más alta e histórica respecto a los mismos periodos de años anteriores. La recaudación fue alcanzada con el cobro del tributo de impuestos al valor agregado, con el que se obtuvo 10.497 millones de bolivianos, gravamen arancelario con 3.590 millones de bolivianos y el impuesto al consumo específico, con el que se alcanzó a los 734 millones de bolivianos. Toda esta recaudación va al Tesoro General del Estado, y es un dinero en efectivo que va a la inversión pública, a la salud, a la educación, a las carreteras, al fortalecimiento de las empresas. Estamos esperando llegar a fin de año con 16 millones de bolivianos recaudados. Esto implica que el Tesoro va a tener un superávit de más de 2 mil millones de bolivianos que no se esperaban y que la aduana los está recaudando a través de la transparencia y la agilidad en sus trámites. Asimismo, la presidenta destacó que a un mes de culminar este año, la aduana supera los 652 millones de bolivianos en comisos al contrabando. La cifra es similar a todo lo comisado entre enero y diciembre de 2021, año en el que el secuestro de mercadería de contrabando registró un récord en los últimos 10 años y en lo que va hasta noviembre, hemos hecho 13.421 operativos. Esto es una cifra histórica también. Hemos ya preparado un plan que ha sido puesto en vigencia a partir del primero de diciembre. Este plan implica duplicar el personal en las fronteras más peligrosas, en las fronteras con Argentina, con Oruro, con Santa Cruz y La Paz. hablando de la aduana nacional porque en 36 días de paro en Santa Cruz, la aduana dejó de percibir aproximadamente 315 millones de bolivianos que bien iban a ser destinados también al Tesoro General de la Nación. 36 días que han significado 315 millones que han dejado de entrar al Tesoro General para poder reactivar la economía para poder eh, invertir esto, esta, este dinero, 315 millones, en, en la industria, en el agro, en todo lo que es infraestructura. Entonces, esto ha sido un gran perjuicio para la aduana. Asimismo, también hemos dejado de exportar todos aquel, toda aquella mercancía que se ha encontrado enclaustrada, eh, detenida en todo lo que ha sido Santa Cruz, y no han podido acceder a una frontera. 36 días que ha implicado también que toda esta mercancía que estaba para exportar, ya sea por Tambo Quemado, Pisiga, Desaguadero, Puerto Suárez, no haya podido salir de, eh, de Santa Cruz. Y eso ha implicado una gran pérdida, principalmente para los exportadores y para también el saldo comercial que tiene Bolivia. Y hablamos de producción porque el Gobierno Nacional garantiza alimento para el ganado. En Papel Pampa, Departamento de La Paz, se entregó semillas de alfa-alfa para que 1.305 familias beneficiarias siembren en una extensión de más de 1.000 hectáreas con la finalidad de garantizar alimento para el ganado. El objetivo final es lograr entregar semillas para 5.000 hectáreas, lo que significa solo en alfalfa Alfa, más de 35 millones de bolivianos de aporte del Estado a los productores de ganado. Paralelamente, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y también el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal facilitarán apoyo y asesoramiento. Para 2023 también se perfila la entrega de vaquillas o torillos, pero quienes no siembren las semillas no recibirán este apoyo. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó que en el marco del Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía se destinará más de 40 millones de bolivianos para dotar semillas, abonos, fertilizantes y agua a los municipios afectados por la falta de lluvias. Y hablamos de bonos sociales porque la tarifa dignidad va a beneficiar a 1,4 millones de familias a nivel nacional. La ampliación de la vigencia de la tarifa dignidad hasta el 2026 beneficiará de forma directa a más de 1,4 millones de familias quienes tendrán un descuento del 25% en su facturación si su consumo mensual. En 2006, mediante el Decreto Supremo 0465, se creó la tarifa Dignidad, que consiste en un descuento del 25% respecto al importe total facturado por consumo mensual de electricidad a los usuarios domiciliarios del Servicio Público de Electricidad, de un consumo de hasta 70 kWh meses atendidos por las empresas de distribución, que operan en el Sistema Interconectado Nacional y en sistemas aislados y menores. Y en otros temas, hace instantes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, habló con los medios de comunicación precisamente acerca del Presupuesto General del Estado 2023. Escuchemos un poco sus palabras. universidades que se van a ver perjudicadas a la hora de hacer eh, sus actividades en la próxima gestión. No hay que olvidar que la economía nacional está en un proceso de reconstrucción y se requiere que estas entidades tengan el acceso a estos recursos que han aumentado producto de las políticas nacionales, producto de, la, de las medidas económicas del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Quiero mostrar aquí un cuadro, que es en la página 31, si quieren la diapositiva. Eh, 31, donde estamos mostrando que de 17.074 millones de bolivianos está pasando a 17.734 millones y los municipios están pasando de 8.977 millones a 9.333 millones recursos adicionales. De la misma manera lo están haciendo gobernaciones y lo están haciendo también universidades, de 4.000 millones, a 4.228 millones las gobernaciones y las universidades de 3.614 a 3.679 Y ahí escuchábamos las palabras del ministro haciendo referencia precisamente al presupuesto general del Estado que se va a destinar precisamente el año que viene y que también va a priorizar el tema de salud, de educación y de gastos corrientes y que además este presupuesto es eh, se incrementó en un 3,8% en comparación al presupuesto general de este año. Nosotros vamos a estar atentos a más detalles de esta información que ha brindado el ministro y se lo vamos a contar más adelante. Con esta información yo me despido y también les doy eh, paso para que ustedes sigan viendo la programación de Avia Yala Televisión. Permiso, buenas tardes.